Bien, gracias, gracias amado. El, el, el, obispo, el obispo emérito de esta ciudad, Monseñor eh, Jesús María de Jesús Moya, dice, hay 24 formas de pedir y la última es dame. <risa> <risa> <risa> <risa> Julio, Francis, Carolina y a todo el equipo de producción. Miren, lo primero es, quiero mandar un saludo especial a un fiel televidente de este programa, eh, Richard Tejada que es el presidente de la Sala Capitular o del Consejo de Regidores, San Francisco de Macorís que siempre está activo ahí viendo el programa y ojalá mañana pudiera llamarnos eh, Richard para ver cuál es la función de ustedes hasta el 24 de abril, porque creo como que no se está notando la participación del ayuntamiento aquí en San Francisco. Saludos a Richard. Así que saludo para ti Richard, mi amigo, que siempre es un fiel televidente de este programa. Un abrazo para él de mi parte. La cantidad de casos, tanto de muertes como de ingresos, internamientos en San Francisco de Macorís ha bajado y eso es muy importante para la población que lo sepa. Ha bajado tanto en el Hospital San Vicente de Paul, ya escucharon ustedes a la doctora que dijo que, que solamente tienen ahora 16 pacientes ingresados, pero también ha bajado en los centros clínicos privados. Ya nos comunicábamos con la con nuestra amiga Odilis Hidalgo, quien en un grupo que estábamos en un chat hacía de público conocimiento que también los ingresos han bajado por COVID en el siglo XXI y que también sus, sus salas de cuidados intensivos han comenzado a descongestionarse y eso es muy importante eh, que se diga para que la población comience a, respi a respirar un aire diferente y que comience a desestresarse un poco. No a salir a la calle ni tampoco a descuidarse ni a bajar la guardia, sino que comencemos a ver esto ya con un ambiente eh, positivo. Y es importante destacarlo y agradecer a los centros médicos de San Francisco de Macorís que han hecho un buen trabajo, pero también agradecer al Hospital San Vicente de Paul porque sabemos que ese personal de ahí ha hecho un gran trabajo porque esos médicos, esas enfermeras son nuestros médicos y nuestras enfermeras. Son el médico amigo de nosotros que vive en nuestro sector, que vive en nuestros campos y son las enfermeras que viven en nuestro sector y que viven en nuestros campos. Es decir, son nuestra gente y tenemos que valorarlo como tal y le agradecemos que han estado en la primera línea de esta batalla eh, contra este enemigo invisible. Estados Unidos, por otro lado, señores. Ya ha comenzado, eh, si se quiere, en Nueva York, vi ayer que mucha gente comenzó a salir a los parques para desestresarse. En la Florida abrieron unas cuantas playas y se llenaron de gente inmediatamente porque bueno, la gente ha va. comenzado ya a, a jugar un poquitico con el salir, con, con restricciones, pero han comenzado ya a... a hemos, estamos aprendiendo a vivir <ríe> con el virus y eso es importante, siempre tomando las precauciones. Uh -huh. Ahora bien, a la gente de aquí eh, no, la, la gente sabe todas las medidas que, que se han informado. Ya si la gente quiere salir a bochinchar para la calle sin ningún tipo de protección, sabrán ellos el precio que deben pagar por eso. Pero ¿qué resulta? Hay un grupo eh, de personas, a propósito de lo que yo decía ahorita de, de que los casos han bajado, que están molestos porque los casos han comenzado a bajar aquí en San Francisco de Macorís. Y eso es peligroso. No, no, tú, tú estás relajando. Tú estás relajando. Aquí, hay gente, aquí hay gente que están incluso incómodo porque ellos esperaban que fueran miles. De para bailar encima no, no, tú estás de él. Claro, tú estás claro. Hay que decirlo. Aquí hay gente, señores, ¿Cómo puede ser que está apostando al caos. Aquí hay gente que, que, que porque saben que los casos están bajando. Con vidas humanas. Bueno, pero señora aquí hay gente que relaja, aquí hay gente que juega con todo. Entonces, aquí hay gente que está apostando al fracaso. Aquí hay gente que hizo campañas bestiales en contra de, de, de los centros eh, eh, privados y públicos de San Francisco de Macorís, diciendo que ahí se estaban dejando morir a las personas, cuando esos médicos estaban haciendo un esfuerzo extraordinario para salvar vidas, y lo lograron en una, en una gran parte. Otros que ya, lamentablemente por su condición, no pudieron resistir el virus, murieron, como en toda parte del mundo. Porque, ¿qué pasa? Los muertos de, de Italia, de Estados Unidos, y lo de España y lo de otros países, es que se mueren. Lo de República Dominicana no es que lo dejan morir. Pero ¿qué resulta? Ahora que en San Francisco y en otros pueblos del país se están viendo resultados positivos. Ah, no, no es el, no son las autoridades que están resolviendo. Es algo extraordinario, una fuerza extraordinaria que nos está ayudando. Por Dios, señores, tenemos que, tenemos que de, de, de desmontarnos las pasiones políticas y tenemos que celebrar lo bueno. Tenemos que criticar lo malo, pero tenemos que celebrar lo bueno. Estamos dando la batalla al COVID y le estamos ganando. Eso tenemos que decirlo. Y si, no, y si usted quiere, no me crea a mí. Vaya al Hospital San Vicente de Paul, vaya al Siglo XXI, vaya a INME, vaya, vaya a, todos los, a, a, a todos los centros médicos e investigue. Y eso es importante. Pero también te debo, debo decir que unirme al, al clamor de Pimentel, Villarriba, Arenoso, Hostos, eh, que no solamente, y las Guaranas también, que la provincia de Duarte, no solamente San Francisco de Macorís, tenemos que ir en auxilio de Pimentel. Esas unidades que están llegando aquí, que son móviles y que están haciendo pruebas masivas, deben, deben mandar una para Pimentel y deberían mandar otra eh, para, para las Guaranas y esos sectores. Sería importante que se haga. Atención a la doctora Miguelina, que no tuve el tiempo de, de decirle eso ahorita. Pero qué importante es que se esté ejecutando aquí el plan Duarte que está, si se quiere, dando resultados. Pero aquí hay gente que a todo le busca eh, eh, las aristas. Aquí hay gente que ha dicho rumores inciertos o ciertos. No, los rumores han sido eh, eh, en una parte, si se quiere, eh, falsos. ¿Por qué? Porque de ahí no ha salido, por ejemplo, de ningún centro privado de aquí. Nadie que pueda probar que no le hayan dado la atención adecuada. Nadie. Los fascinerosos que a todos le buscan, que a todos le buscan eh, eh, eh, la quinta pata del gato, como se dice. Pero cambiando de tema, yo quiero eh, mostrar unas facturas. Atención, muchachos. Y antes, de porque no pude poner las imágenes, caramba. Eh, las imágenes de lo, de lo que se llevó aquí a cabo son las imágenes, hermano. Eh, atención a José allá. Eh, las imágenes de una señora comiendo pan. Señores aquí en la República Dominicana, para que ustedes vean cómo es el dominicano. La señora está con sus guantes en un centro, en un supermercado de nuestro país, y ella está ahí con su pan, con sus guantes, ella coge una funda de pan, la destapa, y a comerse su pan sin ningún tipo de, de, de, de, de cuidado. Míralo ahí. Ella ahí está con sus guantes, no se ha quitado los guantes, no se ha desinfectado sus manos, y ahí se está ya comiendo su pan. Y yo le pregunto a la señora, señora, pero qué hambre es esa? Pero por Dios, cómo usted va a poner en riesgo su salud para, para comerse un poquito de pan en un momento determinado? Mírenlo ahí. El pan incluso está encima del carrito. Mírenlo ahí. Miren cómo ella coge su pan y se lo come. Mírenlo ahí. Lo, ahí, ahí lo, ahí lo, lo envuelve a la persona que me está llamando por WhatsApp, por favor. Eh, miren y ahí se come su pan. Pero por Dios, señora, pero por Dios, la gente no, no, no, usted no es una niña para que haya que decirle la cosa tantas veces caramba y cambiando, eh, para mostrar las imágenes de lo que se llevó aquí a cabo ayer en San Francisco de Macorís la cantidad, Allá, ya lo tenía resuelto eso porque tenía su guante puesto. sí, tenía sí, su guante, pero que... le puso la mano a todo lo que encontró a y todo, utilizó su a lo que le <risas> miren, esa imagen la, tom la tomé yo ayer eh, estuve en el sector San Martín eh, y donde se ve eh, estas unidades móviles de las pruebas que se están llevando a cabo. Pruebas masivas en San Martín, en Vistalvalle, en la Duarte de arriba. Y yo quiero destacar esto, qué bueno que sea así. Pero quiero que también vayan a, a, a, a Pimentel, a las Guaranas, Arenoso, eh, a Hostos y arriba, para que esto sea mucho más amplio. A la gente que aproveche, si usted tiene dudas, vaya y hágase su prueba. Eso es muy importante. Y cambiando radicalmente el tema para terminar, me gustan que trate tanto tema eh, así porque es que tengo un poco tiempo atención a la gente que van a los supermercados cuídense de los precios contrario a lo que decía nuestro amigo Eufemio Vargas los precios sí han, han sido adulterados y yo quiero que me, me coloquen ahí la imagen de, de unas facturas que el salami, una señora nos manda aquí esta imagen déjenme ver cómo se llama ella eh, nos manda esas imágenes de, de una, una compra miren el precio de, de, del salami 290 pesos hay Ahora otra factura. 4 sí, hay otra factura. que esa, Eso no lo azúcar mandó Sunilda. a 25 pesos. ¿Cómo estaba la libra de azúcar que le No te sé decir. Eh, Sunilda nos mandó esa, eso. Pero miren cómo estaba el salami hace un par de días. <coughs> aquí. Estaba eh, a 265 pesos. Es decir, que lo aumentaron 25 pesos. Entonces los precios eh. sí han sido aumentados. Pero algo lo que yo quiero que ustedes tengan cuidado cuando usted va al supermercado. Atención aquí. Miren, eh, y entremos acá, muchachos. Miren, este queso que ustedes están viendo aquí es un queso eh, cheddar. Eh, se me terminó el tiempo, pero bien, sí. debajo tenía otro precio. Mírenlo ahí, decía 356 pesos. Cuando yo veo eso y veo la cantidad del queso, le digo al muchacho: Mira, aquí tiene que haber un error. Él me, me dice: No, lo que pasa es que eso es un queso cheddar. Yo, mira, puedo ser un queso francés del más caro, no puede tener ese precio. E inmediatamente lo tomó. Fue y lo pesó y le puso el precio que es 155 pesos. Busque usted la diferencia. El Boy. doble. Entonces, Así es. quiero decir, no <risa> cuando usted, quizás esto pudo haber sido un error. Tapé el supermercado porque se lo dije. Están cometiendo sí. errores en detrimento de la gente. Por favor, cuando usted vaya a comprar, Boy. tenga cuidado con la factura. Revise bien para que no le engañen. Bien, gracias a la antigua y gracias a ustedes amigos eh, televidentes y a ustedes compañeros por estar con, con nosotros, ¿verdad? Desde las 7 de la mañana en este programa de mañana. Ya regresaremos mañana a partir de esa misma hora. Fulvio Ureña, Francis Rodríguez, Yerjan antigua, Carolina Medina y un servidor, amado José Rosa. Será hasta entonces. Pasen feliz resto del día. Bye bye.